Buenas tardes, yo soy el doctor Edin Navarro para enseñarles lo que es una cápsula de primeros auxilios y una reanimación cardiopulmonar. Lo primeramente que tenemos que hacer cuando encontramos una víctima tirada en el suelo, o ha desmayado, llegamos, nos le aproximamos, hacemos lo siguiente, bajamos y le preguntamos, ¿me escucha? ¿Le puedo ayudar? Si la persona no responde, entonces hacemos el CBA. Respiración, escuchar y mirar, hacemos eso. Si la persona no reacciona, no tiene pulso ni respiración, entonces verificamos primero la boca, ¿verdad? No tiene nada, revisamos, luego que revisamos y la persona no tiene pulso, no hay ningún tipo de lesión, levantamos un poco el pecho hacia arriba o la ropa que tenga. Por eso los dedos en esta posición, en el ombligo, y vamos subiendo hasta llegar a la boca del estómago. Cuando llegamos a la boca del estómago, cruzamos la palma de la mano, en el centro del tórax, ponemos los dedos en esta posición y contamos de la forma siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99 y 100. ¿Por qué contamos hasta 100? Porque. El corazón de cada uno de nosotros debe latir de 60 a 100 latidos en un minuto. Al ser 100 latidos en un minuto, dejamos la palma de la mano izquierda aquí y la derecha. Verificamos a ver, a ver si hay pulso y respiración. Al no hacerlo, entonces en este caso volvemos, ponemos nuestra posición y contamos de la forma siguiente. Mil 1 mil dos, mil tres, mil cuatro, mil veintinueve, mil 30. Volvemos de nuevo. Aquí, si no ha reaccionado, seguimos. ¿Por qué contamos aquí en esta forma? Mil uno, mil dos, mil tres, mil, 29, mil 30, hasta 30 Porque en cada vez que bajamos y subimos, en el mil uno, en el mil dos, hacemos presión para que el corazón eh, haga su movimiento de relajación y entonces puede funcionar en la parte. Este y que esta cápsula del primer domicilio le haya sido beneficioso. Muchas gracias.